Ya ha pasado un mes de distancia de ti Momentos bien, solo que no sé si vamos a poder con esto Es bastante difícil, pásate honesto oh, oh, oh, oh. Ya lo no escribes igual, puedo leer toda tu inseguridad pero la verdad no te culparía No me dio tiempo de curar todas tus heridas oh. Hacemos videollamadas, se pierde la conexión Lo mismo siento que pasa con la motivación Hacemos videollamadas, se pierde la conexión Lo mismo siento que pasa con esta relación Dime mi amor, que soy tu amor Que lo que siento no es verdad Que lo que pienso en realidad solo es producto sobre tu pecho quiero apoyar mi cabeza sobre tu pecho quiero apoyar mi cabeza sobre tu pecho ya no sé si vas a hablarme poco voy a preocuparme yo quiero que me acompañes en esta nueva meta si empezaste a De, a llorar. de verdad, disculpa, yo solo quería ayudar Porque me siento inútil, porque me siento fatal Porque siento que no soy motivo de felicidad Porque siento que no soy motivo de felicidad Porque siento que no soy motivo de felicidad Hacemos videollamadas, se pierde el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 Quiero apoyar mi cabeza sobre tu pecho Quiero apoyar mi cabeza sobre tu pecho Quiero que esto acabe de tenerte aquí Pero espera por mí que yo iré por ti Solo que espero que aún tú quieras seguir por porque... porque en mi toque lo puse difícil Y sé que para ti no es nada fácil ser mejor cada vez a la par de un buen hombre y una gran mujer tu pecho quiero apoyar mi cabeza sobre tu pecho quiero apoyar mi cabeza sobre tu pecho